En este video vamos a ver cómo se crea un evento en acta académica y cuáles son las configuraciones básicas para eh, tener funcionando el sitio del evento. Las cosas que vamos a necesitar son el nombre del evento, las fechas de inicio y de finalización del evento y vamos a poder definir cuáles son los tipos de actividades, las cosas que van a tener lugar o no dentro del evento. Vamos a hacer entonces los pasos para completar la creación de un evento. Vamos a empezar a ver cómo se lleva adelante la creación del evento. Desde el inicio del sitio de academica.org elegimos crear un evento vamos a hacer la registración completa partiendo del escenario en que no tendríamos una cuenta creada el sitio nos pide una dirección de correo electrónico con la que nos vamos a identificar en el sitio y una contraseña para ingresar en la acta académica. El siguiente paso entonces es activar esa cuenta, verificar ante el sitio que esa cuenta nos pertenece. Y estamos ya listos entonces para informar al sitio los datos del evento. El evento que vamos a crear que es el Congreso de Organizadores de Eventos. Nos permite elegir acá la ruta con la que vamos a hacer público el evento. Para la difusión, sobre todo en medios en papel, suele ser fácil elegir como ruta una sigla más corta, ¿no? como Congreso de organizadores de eventos 2017 y a, título y a título informativo nos pide indicar el país y el lugar donde se realiza el evento para poder presentar esta información a los visitantes así es como creamos entonces el evento en acta académica y vamos ahora a completar alguna información adicional como ser las fechas de, de realización del evento lo que hacemos eligiendo editar Acá podemos completar entonces fechas de inicio y de finalización del evento encontramos también a continuación la posibilidad de indicar como habilitadas o deshabilitadas distintos tipos de actividad para el evento esto en la organización posterior del evento ayuda eh, al sitio saber cuáles de cada uno de los tipos de actividad que tiene definidos pueden o no ser parte del evento de esta manera indicamos por ejemplo que va a haber eh, actividades Llama, eh, clasificables como conferencias va a haber mesas de ponencia no va a haber mesas de debate sesiones de póster vamos a indicar que no las actividades recreativas tal vez haya actividades recreativas pero no nos interesa cargarlas en el programa eh, y administrarlas desde el evento voy a indicar que no y si tuviera otro tipo de actividad podría indicarla acá y habilitarla finalmente vamos a indicar esta información que es para un seguimiento estadístico de, en acta académica de los tipos de eventos que se mantienen. Hacemos guardar y tenemos ya actualizada la información acá. Otra cosa que puedo querer hacer una vez que cree el evento es asignar permisos a otras personas para poder administrar es decir, acceder a esta misma pantalla que estamos accediendo desde otra cuenta, desde otra casilla de correo. Para eso entonces si simplemente indicamos la dirección de mail de la persona a la que queremos dar los permisos. Indicamos acá si puede ver solamente todas estas mismas pantallas pero sin poder hacer cambios. Editar, lo que le permite agregar contenidos a las páginas públicas pero no puede, por ejemplo, dar permisos a otras personas o administrar que permite hacer la totalidad de las funciones elegimos enviar y con eso podemos habilitar a otras personas a acceder a, eh, a la administración del de evento finalmente vamos a ver que esta, la dirección que nos está ofreciendo acá que es la que elegimos al crear el evento si hacemos ver vista pública nos muestra que ya existe un evento disponible Vierte en este texto que el evento todavía no es público, es decir que solo lo estamos viendo porque somos administradores y que para que cualquier persona pueda empezar a verlo necesitaríamos, en caso de ya estar conformes con los contenidos que hay en el sitio Venir a las opciones de privacidad, indicar que el evento es público, hacer guardar, y a partir de ahí ya tendríamos el evento disponible para el público general.